Porque es recontra solicitado y ya lo saben sí. en pantalla. Sí. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bienvenido. Bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No, un placer eh. tenerte. Gracias. Y además recién llegaron, ¿no? Sí, sí, llegamos el, el martes a Argentina y, y nada, por suerte dejaron el fin de semana a venir para casa, así que contento. Buenísimo, para me reencontrarse con la familia. Sigue con el tema media bien arriba, Rodri Pero no ¿verdad? es la palta. De la palta, ahora viene con la media bien <risa> arriba. Hoy Sabés tranca? que estaba a punto de decirte que te enfoquen ahí que estás ahí medio, <risa> no. medio no. corto, ¿no? No, es que tenemos problemas. <risa> en en medio a medio la... principio. Claro. <risa> Miralo cómo te, te mata, Rodri. Te... <risa> bueno, Rodri, me imagino que es muy contento, ¿no? Por lo que han logrado con, el, con los Pumas 7, histórico además, el campeonato. En, en Canadá, bueno, una locura Sí, la verdad que increíble increíble, la verdad que fue un fin de semana que, que lo veníamos soñando hace tiempo eh, le veníamos pegando el palo de que arrancó la temporada y por suerte se terminó dando ahora en, en Vancouver pero bueno, creo que también sigue tiene, todavía no termina la temporada, quedan bastante y el equipo está muy bien y, me, me gusta porque flojo los lugares donde juega nuevamente eh, ¿no? Dubai claro. mete Vancouver recién decía ahora se van a Francia y a Londres sí ahora viajamos a Francia y a Londres eh, a mediados de marzo ahora tenemos los próximos torneos sí no necesitas un asistente jefe de prensa claro, un ¿Algo anime, que, algo que, que te maneje el Instagram los chicos van a estar contentos <risa> la, hablando de Instagram vas subiendo esa cuenta también como loco no la cuenta de Instagram Sí, sí, la verdad que, como te decía la otra vez, la verdad que no le doy mucha pelota, o sea, sí, pero… ¿Para qué pero... te lo chequeo? Chequemelo ahí. Te lo voy a chequear. <ríe> a Rodri... ah, vamos vivos, señores, señores, como No, no pero yo como todos ustedes, digo, sí, sí, la, sí, la, la, la verdad que, que los sí. los Juegos, además… No, eso es increíble porque está bueno porque la cuenta del equipo va creciendo y... Verificado. Sobre todo. Verificado eso ya lo hace... Verificado. ¿Lo, hace verificado. Pro. ¿Cant ¿Lo verificaste de a vos o te lo verificaron? No, no, me lo verificaron, me parece un día, te juro, no tengo ni idea. ¿Qué? Chicos, <risa> esto es resto, para, para. ¡Ah! Chicos, es eh, eh, Rodrigo Deportista, arroba los Pumas 7 y, y Olympics ron? ¿Cuántos seguidores? Tiene 25.000 seguidores, bueno, pero tranquilo, además... Tranquilo, tranquilo. Ay, chicos. <risa> ¿Qué? está claro no? ¿Qué no? vino no? la otra vez? Sí, vino, vino, pero ahora está en San Rafael con la familia. Hoy te abandonó, digamos. La semana que viene. Ah, está bien, pero viene, viene la semana que viene. ¿Todo bien? ¿Sigue ahí en pie? Sí, sí, sí hey. todo perfecto. ¿Se banca Uy. los viajes? ¿Cómo venimos con eso? Y es, es jodido, pero, es pero bueno, nada. Ya por suerte se la, se la reaguanta y está acostumbrada por ahí a que viaje bastante, así que nada y además premio eh, para ella que, que hace una No, obvio, y cuando ves banca, a tu pareja que, que, que está haciendo lo que soñó viste que está eh, viviendo este gran momento como estás viviendo vos Rodri está buenísimo que, que apoye o en definitiva tenés que acompañar ahí como sí, seguramente sí, vos acompañarías a ella si no sé, sí, sí, algo similar exacto 100% sí, sí creo que bah, para mí por ahí es re importante el apoyo tipo de familia y nos quedamos con la no, no, no, no, no. perdón sí sí <ríe> Sí. Bueno, algunos tienen tanto y otros tampoco, pero ¿no? ¿por, ¿Por qué no? ¿Auch. ¿Por qué será? ¿Por qué es esa injusto, diferencia. ¿Por qué es injusto, esa injusticia es injusto, en la vida? Mateo. A ver, ama, eh, queremos... ¿Me puedes poner acá otra <risa> otras palas? ¿Querés que te lo dibuje con un fibra? La gente se... ah, bueno. que te pongas en cuenta No, no, bueno. no, por favor. <risa> ya no se iba a patinar, sacó, hemos hecho hacer no, cada no. cosa. Eh, Roddy, me quedaba con, con tu familia también, se, además de, de tu nueve que, que te ha bancado siempre, uno por ahí pauta las notas o le escribe. Cuando estaba, me acuerdo, en... Eh, en Tokio, y, y ellos también con un perfil, además, recontrabajo. Me acuerdo que les pedimos un video, y si no me equivoco, tu mamá, mira él es el protagonista, hablen con él, digo, un apoyo silencioso, viste, que por ahí muchos padres sí, se sí. cuelgan, en el sentido de esto de mi hijo, tus viejos, además, con un perfil muy, muy bajo. Sí, sí, mi familia son bastante perfil bajo todos, y, pero sí, siempre me están apoyando y acompañando, y como te dije recién, para mí es recontra importante. Por suerte, lo, lo estoy viendo bastante, eh, Nada, ah, por ahí fue cumpleaños en marzo, mi cumpleaños, los vi antes justo de viajar ahora y, y nada, ahora por ahí vuelve un fin de semana y nos vamos viendo al a día. poco tiempo. sí, sí no, Te no pones al día. El señor acaba de llegar y mañana se va a San Juan a acompañar a su uh -huh. equipo, al Mendoza que juega en, en San Juan. Ahora, supongo que algún kilómetro más, ¿no? <ríe> a la cuenta. ¿Pero Así acompaña? Es, sí. ¿Pero jugás? No, no, jugaste. no, O sea, no, no podés, puedo. no sé, yo pregunto. No, a ¿no él lo llevan en un camión brindado al lado. Ah, claro. Okay. No. que no, no le vaya a pasar ¿Haciendo el aguante? Sí, sí, sí. Jugar mañana en San Juan de, de visitantes. Así que nada, no queda otra. Tengo que ir. A Hay que pasar. acompañar. Así es. Pero escuchame, sos consciente del lugar que ocupás, del rol que ocupás, de dónde estás, de lo que vivís, de los viajes que haces O, o un poco, nada, no, no. Y el otro día por ahí. Es un ahí. poco de inconsciencia. Y hablábamos en casa el otro día un poco, viste, que me, me decían y la verdad que, que no, que, o sea, siempre por ahí la cabeza del deportista siempre está pensando por ahí lo que pasa, viene, o sea, te, ya tenés la cabeza pensando en lo que viene. Y, y bueno, la verdad que, que sí, estoy muy feliz y por ahí si haces un poco memoria y te fijas lo que has logrado, también está bueno, pero, pero bueno, sobre todo tengo lo, para lo que viene, así que... Pero pasa todo muy rápido, Rodri, y, y creo que además en, en tu época te toca, uno lo lleva siempre al tema de la repercusión de las redes, digo, de... De, ...de todo lo que genera... ...porque hoy te podemos seguir... Eh, ...que antes era por ahí complicado a la distancia... ...los que estamos en el periodismo... Eh, ...digo, todo lo que se genera en torno a lo que va logrando un equipo... ...que va dejando una huella además, ¿no? ...porque lo hicieron en los Juegos... ...lo están haciendo ahora en el circuito mundial... ...digo, y va acompañado ese crecimiento deportivo... ...de, de todo lo que van generando ustedes... ...digo, lo ven, lo sienten como equipo... ...en lo deportivo lo que van haciendo porque... ...realmente es histórico... Sí, eh, sí, ...lo que han sí, hecho sí, con el... ...100%, oficiero, 100% es histórico... 100%. ...o sea, nunca habían ganado, corregimos un, una fecha del circuito mundial? Creo, es la tercera ah, vez en la, historia, hacia, en la historia, creo que 11 años que no se ganaba, el 2009 fue la última pero, pero sí, creo que es un poco lo que vos decís creo que hicimos conocido el deporte, por ahí viste que el, la imagen del rugby en Argentina son los Pumas y los Pumas se ven por ahí, viste, alguien preguntaba che, pero son pumitas, son Pumas 7. No, pero no piensas son... que por ahí lo hacen, eh, que, que es como otro deporte o sea, claro, que es otro claro. deporte, digo, pero ustedes se dedican a eso, digamos Exactamente Y, y es otro, otro equipo Exactamente, exactamente, es otro equipo dentro de la Unión Argentina y y nada, por ahí, hoy en día, creo que somos la imagen más visible de lo, de lo que es Argentina en rugby. Y, y en el deporte también, digo. Y en el deporte también, tal resultados, cual. resultados, digo, no sé cuántos están al nivel de ustedes. Sí, sí, sí, sí. Es que por ahí, si haces un poco memoria y te pones a mirar todas esas cosas, eh, es así. Estamos por ahí segundos en el ranking mundial y, y hacía tiempo el equipo no estaba en, en, en un lugar así. Y no sé si por ahí muchas selecciones del país de distintos deportes están en un nivel claro. así en el, en el, en el ranking en el mundial. Así que, nada, la verdad que contento, feliz con el presente, creo que, que lo más importante es el equipo y, y nada, por ahí eso es lo principal. Eso me encanta del, del rugby, porque no solo está bueno está el, el partido en sí, sino uh -huh. que hay mucha camaradería entre ustedes, ¿no? Sí, está bueno sí. lo que pasa en el tercer tiempo, esto de juntarse, sí, sí. de los valores. Y este grupo valores? de ustedes además, ¿no? que han hecho una banda que se la, se la noto, se la ve muy unida. Sí, la verdad que creo que eso es, o sea, podéis ahí lo que decís en el rugby, es... Es muy común esa, bueno, muy ese marcado. compañerismo y el, y nada, sobre todo en distinto, entre, entre todos los equipos por ahí, no solo en el mismo equipo, nosotros ahí en el Seven, que por ahí en el mismo hotel, dormimos todos los, todos los países, dormimos en el mismo hotel. ¿En serio? Y ahí hizo como una, un comedor en conjunto. Eh, y buena onda, no es sea, como mañana te parto, claro. Claro, no, no, no Vos sabés que soy yo, vos sabés que soy yo, <risas> en esa sí, no va, sí, no sí. va. No, no, no va. No, <risas> no buena onda, claro. y siempre salvándonos y por ahí haciendo relaciones está bueno. Y, y bueno, en el equipo en sí, en nuestro grupo, la verdad que, que nada, creo que es el factor de, de todo lo que nos está pasando, es el grupo y gracias a eso todos los resultados han venido. ¿Y a qué aspiras? ¿Cómo te ves? ¿Sos chico? ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Te puedes retirar, Dios, ¿no? por favor? 23 años, qué atrevido, por el amor de Dios, y que le va tan bien. ¿A qué aspirás? ¿Cómo, cómo eh, te ves en un futuro? Nada, la verdad que, que por ahí trato de vivir un poco el presente, no, no, no me proyecto mucho, sí, obviamente tengo un montón de cosas en el futuro que me gustaría, pero trato de vivir hoy, trato de vivir el hoy y... Y nada, disfrutar de todo lo que me está pasando, que no es para nada ¿no? ¿Sabes lo que me dijeron por cucaracha? ¿Qué te dijiste? Que puedo ser tu madre. Me parece una falta no, no. De... Bueno, de... Bueno, algo de. razón tienes. Pero escucha, 34 no. no años, A... te lo pido por el amor de Dios. Acá está el teléfono de, de Rodri y salen números con características raras. Sí. Le Está sonando mucho el teléfono del y señor. Sí, y sí porque, lo solicita. Claro, la está rompiendo toda y lo tantean. De muchas partes del ¿En mundo. ¿En serio? ¿Y no. Qué sé, no. Si, te, y si te llaman y para ofrecerte otra ja. cosa, te va Eh. Sí, he tenido oportunidad de ir a jugar afuera y la verdad que no, o sea, hoy en día, como te dije, estoy feliz acá, estoy feliz en el, el equipo y, y creo que va a haber tiempo para, para poder vivir eso. Así que nada, creo que vienen cosas muy importantes y creo que tengo la cabeza 100% apuesta ahora. Aparte en que... se viene ahora, digo, Francia, Inglaterra, mayo, ¿no? Sí, no en ¿Recién en septiembre arrancaría la, la temporada? ¿Hay tiempo? Es, si no, sí. más adelante, en digo. septiembre es el Mundial de Seven, Ajá. Eh, este año es el Mundial. Así que, bueno, nada, creo que ese es el objetivo más grande de este año y después… Eh, ¿A dónde se hace? En Sudáfrica. Sudáfrica. No digo los lugares. Franca, ¿no? Con los leones los monos… Estamos metiendo vamos, medias vamos. en esos lugares… ¿Estás metiendo algunas medias. medias para la colección o no? Sí, sí, sí, sí, sí, Pero, coleccionas posta, media? No, no, no. no, pero tienes siempre medias muy cancheras. Eh, mira, nosotros acá andamos falta, faltantes de media, pero no nosotros, sino nuestro compañero Madeo, que, que ha tenido un par de episodios en el programa que prefiero no, no recordarlo. Lo porque no, no, es una no voy figura a recordar. Y vas a dejar no no, no voy a recordar porque además eh, habla muy mal de nuestro programa. Sí, nos da vergüenza. Lo sí, que pasa es que, Rodri, una, pero, una media usada la traje tres días seguidos. No, no y solo. La pero la próxima que, que vengas sea. a visitarnos, ¿podés traerle unas medias? El señor. Pido, sí, sí, favor. sí, le traigo Espera. el regalo de algún viaje. Por favor. Dale. De Sudáfrica, de lo que sea, de lo que sea, eh. chiquita, siendo un persa, como no, hay problema eso, que no sean de marca, no hay problema. Van a no, ser mejores no, que las que tienen, pero no, seguro. No. Dale. Qué Escuchame, buenísimo. ya me están pidiendo también un video del señor, digo, eh, volviendo al tema la de la. fama, la fama. Que, digo, sentís ese reconocimiento, ese cariño de los nenes que te siguen, eh, porque sos, más allá de tu, tu poca edad, una, claro, un el jugador del momento. Digo, sentís el cariño total. en el club. De los sí. nenes más chiquitos. Sí, la verdad que es increíble. Por ahí ahora que, te, que volví acá a Mendoza, nada, me has pasado un par de situaciones. Recién fui a comer con mi, con mi familia, ahí estamos en Palmares comiendo y nada, se acercaron un montón de gente a pedirme fotos y. Qué loco. Sí, sí, la verdad. ¿Me dejas terminar de comer, por favor? No. <risa> <risa> Estoy cobrando 100 dólares porque la verdad que soy video. ¿eh? Así olvídate. que nada, eso por ahí ¿Obra? viste que te, te huele un poco la cabeza. Eh, Nada, también después, no sé si en la calle o por ahí baja, eh, no sé, me bajé el auto y también ahí pasó una persona, me saluda. Al ama le pasa lo mismo, pero gente que le debe, muchísimo. Sí, <risa> <risa> Hola, <risa> <te> voy <remorando. risa> me voy Me arreglar la voz <risa> con el Rodri, del agua, que llegó sí. sin agua. Y no me la arreglaron. O sea, todo no bien, lo reconocieron, pero arreglar la bomba sigo sin agua. Y es más, tuvo que pagar que por más que no la arreglar. ¿En, ¿En serio? Sí, esta mañana. No. Pero que no Ay, pasa hay calotas, calotas, chicos. No pasa la las ¿Cómo agua. No pasa la figura. No, agua. No. Es no pasa la figura, ¿sabes? No, soy muy bueno que te, te estés comparando con Rodrigo. Eh, es sí, un montón. Me gustaría montón. el tema, ¿no? Pero <risa> es, <risa> <risa> <risa> lo es. Sí, a propósito, recién decían lo de las fanáticas, fanáticos. ¿Tenés un tarjet que vos decís, ah, me siguen por acá? ¿Tipo edad? Eh, ¿sabes ¿O que los no, chiquitos? No me suelo fijar eso. Sí, hay mucho, mucho niño. gente de niños de rugby, eh, sobre todo, no sé, 16, 14, 15. Tiene no madre, ¿no? No. No. <risa> Chicos, por favor, no es Aparte, toda la facha. Juega bien, la rompen. Y es buena onda, humilde. Algo debe tener ¿Qué malo. ¿Qué malo, malo? Sí, malo decinos, sí, gente, el verás, Bújame algo, algo ¿Qué tenés malo? en si, la FIB alguna deuda, algo no. tiene que tener. ¿Tenés algo malo? Decilo sí, Compartilo Si sí. no nos sentimos tan malos sí, Un montón de cosas ¿Qué? Tira una No tiene ninguna <risa> no, no, Chicos no te... no te... Preguntale a mi novia Está gritando <risa> una lista ahora Pregúntale preguntale, preguntale, Pregúntale preguntale si tiene algo yo ah, eh, Llora ahora. con las películas de terror Algo así debe tener Algo le debe pasar Sí, sí Ah, sí Le doy fobia a las arañas Si me veo una acá Voy corriendo ¿En serio? Ah, bueno Bien, bien Bueno, en Sudáfrica En algún lugar Algo le, le debe pasar Bueno ¿Qué? ¿Qué? Qué desastre, ¿no? Qué, qué, qué pena que me da. No, de miedo a las arañas, le No, no tiene, no, no, tiene nada, no tiene nada malo. Rodri, te queremos agradecer por tu tiempo, de verdad, por la buena onda, siempre predispuesta para charlar con nosotros. Además, a pesar de todo el éxito que estás teniendo, mantenés la, la humildad, que eso es súper importante. Bueno, no, gracias a ustedes. Acaba de llegar y respondió Pobre, bien, esto. es un fenómeno. No la va a ver a la noche, se va a San Juan. No, ah, no. Me tira el león allá. A ver, dale que te hace una lista. No, te una lista de la cantidad no de cosas malas. No fue lo dije, no, lo pensé, lo dije, no, lo pensé. Rodri, no, gracias, no, no, no. gracias, sos crack, gracias, eres gracias, sos crack. Gracias, eh, gracias. Eh, les voy no,